Esta es una pila tipo botón. Estas pilas de tamaño moneda se encuentran en una gran variedad de productos usados en el hogar. Según aumenta su uso, aumenta el número de lesiones y muertes asociadas a estas. En años recientes, el número de lesiones causadas por las pilas tipo botón ha aumentado siete veces. Cuando los niños se tragan las pilas tipo botón, estas a menudo pasan a través de los intestinos sin ningún problema. Pero si la pila es bastante grande, se puede quedar atascada en el esófago. Cuando estas se quedan atascadas en el esófago, pueden quemar el esófago y crear una perforación. La corriente externa está generando pequeñas cantidades de álcali y puede causar erosión a través del esófago de un niño. Imagínese si se pasa a través de un vaso sanguíneo, ocurriría un sangramento masivo. De modo que este asunto es muy serio. Es un problema especialmente para los niños pequeños, menores de 4 años. Estos sufren mayor riesgo, aunque en ocasiones los niños mayores se las tragan y también sufren complicaciones. Las pilas de litio, que miden 20 milímetros, se quedan atascadas en el esófago de un niño en el 13% de los casos y causan serias complicaciones. Por eso es que nos estamos enfocando en los problemas asociados a estas. Verifique si tiene pilas tipo botón en su hogar. Estas se encuentran en controles remotos, juegos, juguetes, termómetros electrónicos, libros que hablan, balanzas y audífonos, entre otros. Cuán accesibles están estas pilas tipo botón en su hogar. Para proteger a sus niños, mantenga los remotos y otros artículos electrónicos fuera del alcance de estos si el compartimiento de la pila no tiene un tornillo para asegurarla. Puede usar cinta adhesiva para asegurar el compartimiento de la pila. Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. Deséchelas cuidadosamente. No permita que los niños jueguen con estas. Nunca las coloque en su boca pues se pueden tragar accidentalmente con mucha facilidad. Siempre verifique sus medicamentos antes de ingerirlos. Algunos adultos se han tragado las pilas creyendo que eran píldoras o tabletas. Si sospecha que su niño se ha tragado una pila tipo botón, su niño necesita atención médica urgentemente. Lleva su niño a una sala de emergencia inmediatamente para que le saquen una radiografía. No espere. Vaya directamente a la sala de emergencias. Usted puede llamar a la línea de información sobre la ingestión de pilas al 202-625-3333 para más información mientras se dirige a la sala de emergencia.